En este video voy a explicarle lo que quedó pendiente del video anterior, las opciones de Key y Velocity. Al seleccionar Key, se muestra un teclado con dos barras verdes. Cada barra verde representa una cadena. Lo que vamos a hacer aquí es dividir por secciones el teclado MIDI, para que de esta manera, por ejemplo, el instrumento de la cadena 1 suene de 2-0 a B1. Y el instrumento de la cadena 2 suene, por ejemplo, de C2 a B3. Vamos a dividir las cadenas por secciones, tal como lo hicimos en el video anterior. Entonces ajustamos de C0 a B1 antes de que empiece la siguiente octava. Y aquí a partir de C2 hasta B3. Y de esta manera hemos dividido en dos secciones el teclado MIDI. Vamos a ejecutar esto en el teclado. Como pudieron darse cuenta, solo se escuchó el Silent One, porque estamos tocando notas entre C0 a B1. Voy a aumentar una octava más para seguir escuchando este sintetizador. Para aumentar y disminuir las octavas, vamos a utilizar los siguientes atajos de teclado. Presión en X para aumentar una octava y Z para disminuirla. Voy a disminuir dos octavas para poder escuchar la otra cadena. Sin embargo, suena muy grave la cadena 1. Lo que voy a hacer es agregar un efecto MIDI. Voy a agregar el pitch. Y voy a aumentar dos octavas. Es decir, 24 semitonos. Ahora sí. Ahora vamos a ver el Velocity para qué sirve, es casi lo mismo, sin embargo la diferencia entre el Key y Velocity es que estamos separando por rangos las cadenas, pero ahora por intensidades el teclado MIDI. La cadena 1 va a sonar del valor 0 a 64 de velocidad o intensidad, y del valor 65 en adelante sonará la cadena 2. Sin embargo, como no dispongo de un teclado MIDI, no podría registrar notas débiles y notas fuertes con el teclado de mi computadora, ya que los teclados de los CPUs no registran la intensidad en que tocamos una nota, pero para ello nos vamos a ayudar de las notas MIDI para ajustar las velocidades de las notas. Vamos a dibujar algunas notas de forma aleatoria. Voy a pausar la grabación y ahorita regreso. Muy bien, ya estoy aquí de regreso, ya terminé, dibujé algunas notas MIDI, observen las notas de aquí abajo, dibujé algunos arpegios, como expliqué en videos anteriores, los arpegios son acordes ejecutados de forma melódica, y como pueden ver en la parte superior dibujé algunas notas largas que corresponden a la segunda cadena, vamos a comprobar esto. Recuerden que hemos separado por zonas de notas o keys, de qué nota a qué nota sonará una cadena y de qué otro rango sonará la otra cadena. De C0 a B1, corresponde este rango a las notas midi inferiores, es decir de los arpegios. Y la cadena 2 sonará de C2 a B3, que son las notas largas que corresponden a la cadena 2. Entonces vamos a controlar esto con las velocidades de las notas. Vamos a bajar todas las velocidades. Ahora voy a seleccionar estas notas MIDI y manteniendo presionando ALT de su teclado, arrastren hacia arriba para aumentar las velocidades de estas notas MIDI. Reproduzco este clip MIDI. Como pudieron darse cuenta no se escucha nada. Voy a bajar la intensidad de estas notas MIDI a menos de 65. Y las notas MIDI superiores no suenan porque las velocidades están ajustadas a menos de 65. Y para que suenen voy a aumentar las velocidades a más de 64. Entonces básicamente, si ustedes están utilizando un teclado MIDI, al tocar notas con menor intensidad o notas débiles sonará la cadena 1. Y al tocar notas con mayor intensidad o notas fuertes sonará la cadena 2. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó este video o mis cursos, suscríbanse para que les llegue una notificación de un video nuevo. Y también para que sean parte de la comunidad de Sonus Beat TV que ya somos 2873 al momento que he grabado este video. En el siguiente video vamos a ver el Drum Rack o el Rack de percusiones. Nos vemos pronto. Adiós.